problema de enfermedad que tenemos, eh, ha habido varios chicos en el, en el barrio con enfermedades, eh, vómitos, diarrea, eh, dolores de estómago muy fuerte, dolor de cabeza, eh, y lo, lo han llevado al médico y dicen que es una bacteria.